Yeah. <laughs> La Espera que pierda el trigo. Se ataca a la bestia cuando esté de espada. no olvidar esa victoria. Bien hecho. He matado a uno. No, ya. Por todos lados. Heaven with You! The... <laughs> <laughs> los forrunners, el inquisidor. ¡He visto uno! Otro. Parece que merecerá la pena forzarsela. ¡Ay! Mira dónde me falta. ¿Qué está haciendo aquí? este campamento hasta que lleguen refuerzos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 Detector, a los vehículos de su pastillaría pesada, adelante a nuestros sagrados. amigos, el inquisidor. humanos seguro que quieren el icono. Inquisidor, siga, yo me encargaré de estas bestias. se prepara. Salentará de nuestra presencia y de la película ¿sí? a los grandes cruzados. ¿Qué tal les fue? Suficientemente bien. Suficientemente bien. Gracias. sabe hacer. Esta nave puede ser el único medio que tengamos para escapar. Recupera el ícono inquisidor por el Covenant y el viaje. Me pidió ayuda nunca. El índice está a salvo. Mackenzie, Pérez, ¿cómo va nuestra salida? ¡Marines, me reciben! Tenemos problemas. Te va, sargento. Quedes en el suelo, Johnson. Está bien, Johnson. Un trabajo excelente, inquisidor. Los jerarcas estarán complacidos. El icono.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 ¿Es? Yo... Yo soy un monumento a todos sus pecados. Relájate. Yo no enojaría a esa cosa. Demon. ¿Este es máquina? Máteme o libéreme, parásito. Pero no me haga perder el tiempo con charlas. Hay mucha charla. Y yo he escuchado. A través de ropa y metal y tiempo. Ahora hablaré. Y ustedes escucharán. Saludos. Soy 24-0. Venidete, Tangent. Soy el monitor de la instalación 05.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 ¡Eso no es cierto! Esta instalación tiene una historial de éxitos consistente en 1.2 trillones de simulaciones. ¿Y en está lista para ver se serían golpe? Entre todo lo que dejaron atrás nuestros señores... ¡No hay nada más inútil que los oráculos! ¡No saben nada del gran viaje! Y tú no sabes nada de contención. ¡Has demostrado un desprecio absoluto hasta por los protocolos más básicos! La contención de este... Mm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 como ya antes. Eso es cierto. Halo es un arma. Tus profetas están cometiendo un gran error. Su ignorancia ha destruido uno de los anillos sagrados, Timan. No dañará otro. Si no vas a oír la verdad, entonces debo mostrártela. Todavía hay tiempo antes de que la llave gire. Pero antes hay que encontrarla.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 ¡Maten al Demon! ¡Brutes! Cuanto antes acabes con los Brutes, mejor. Demon. No tienen generadores de escudo, pero acaba con ellos antes. Se ha vuelto loco. ¡Otro enemigo más! ¡Por la vez! ¡Por la Cámara del la Protejan a los vez! ¡Seguen las salidas. Ah, creo que no. ponen uno de esos pedestales cerca de la puerta. Ese profeta, Verdad, es el que tiene el índice. Tienes que quitárselo. Acércame a esas puertas. Vamos. Será más fácil seguir a Verdad si estoy en la red.